Lo que está sucediendo es que la mamá de la mujer mía me está, está diciendo de que, que yo fui de que a las 3 de la mañana a meterme allá a la casa. Pero que no sé, que ese día, antes de ayer, yo no salí de mi casa. Yo estaba en mi casa, acostado, yo porque yo estaba malo de mi casa. Yo no salí, que la mamá mía está ahí, está de testigo y tengo para de testigo más, que yo no sé qué es lo que está pasando con eso. Como yo estoy firmando, ella me viene y cualquier cosa que pasa para allá viene y me pone una querella a mí, sin yo saber de lo que está pasando. ¿Ustedes están separados? Sí, ¿tú? estamos separados. Yo tuve un problema hace un tiempo atrás. Y, de, y nos separamos y yo no voy tan a molestar a esa mujer entonces ella está diciendo ahora que yo fui me le metí allá de a la casa de que le iba a romper encima, sí, le quería meter y yo de mi casa no salí. ¿Cuándo ¿Ella ocurrió eso viejo? ¿Eh? ¿Cuándo ocurrió? Eso pasó antes de anoche, di, ella pasó, ella me mandó una nota de voz, que, dije que, claro. que yo di que me había metido allá a su casa sin yo haberme metido allá. Ey, ella denuncia también que estuve hostigando la, que vive persiguiendo claro la Claro que sí, Muy claro bien. que sí. Eso vive diciéndome ella y ella, pero yo no tengo problemas con eso. ¿Cuándo ocurrió eso? No? Eso eh, ocurrió en el sector de los espínos la para allá. Ella dijo dije, que yo fui como a las 2 de la mañana. ¿Qué y tiempo entonces, ya? Y entonces ella vino y dije que la policía diga anda atrás de mí. Dice que si me agarran a mí, dije, que me van a entrar a tiro, que me van a dar golpe a mí, pero que yo no tengo problema con esa gente, ya yo soy de esa misma banda. ¿Qué tiempo llevan separados? Llevan un tiempo, como dos meses, más de dos como tres meses. ¿Tienen, ¿Tienen hijos ustedes? Sí, tres niños, tengamos. ¿Te responsabilizan a ti de lo que le pueda pasar a ella? ¿Qué decir sí, claro, entonces? claro, no, que pues vaya, porque ella me está poniendo creer querer y ella sabe que yo estoy firmando, y entonces eso me trae problemas a mí, cada vez que era ella que me ponga a mí, ah, sin yo tener problemas con nadie. ¿Cuál es bueno, el nombre tuyo, hijo? No? Wilson Maddieu, yo. Wilson, ¿por qué se separaron ustedes? Vale. Eh, nos separamos dime cosas de la vida nos separamos problemas no atendían no. y nos no separamos pero hubo maltrato físico hacia ella parte tu sí tuvimos problemas no tuvimos sí tuvimos problemas tú, tú me entiendes hermano a ella y a yo vimos unos cuantos problemas y decidimos nos ¿Pero ya no te interesa ¿también? no ya no me interesa porque yo le di banda ya entonces qué llamado tú le haces al ministerio público que toma me en el asunto porque ella me está acusando y viniendo más por que querella sin yo saber de algo que cómo decirte que algo que me acusa y salva. a ella entonces a la mamá a la mamá de ella que ve que yo le dije que viniera ve porque hablaron aquí porque yo no sé qué es lo que me pasa que me quitas la querella que ella me está poniendo a mí porque entonces eso me trae problemas en la fiscalía mío el de ella ella se llama Ana Becky Bruno Muñoz. ¿Y el tuyo? Wilson y Grullón Muñoz. ¿De dónde tú eres? Eh, la Saloma Ureña.